Oye, Genaro Silvia Richard Gomez, papi A Margarita la atracaron en la calle Si tú te sabes la historia, oh, mejor que te calles A Margarita la atracaron en la calle Si tú te sabes la historia, oh, mejor que te calles los zapatos y con mi pico, me la media blanca lo. Los zapatos y con mi pico, me la media blanca lo. El beso que me dio mi madre, lleva el corazón. El beso que me dio mi madre, lleva el corazón. Saca la conclusión a este tema. Saca la conclusión. En Queen. Para el chino, Medina, bailalo. A Margarita la atracaron en la calle. Si tú te sabes la historia, oh, me toqué te calle, a Margarita la atracaron. El beso que me dio mi madre lo lleva el corazón. El beso que me dio mi madre lo lleva el corazón. Sácale conclusión a este tema. sacale conclusión. No la atracaron, no la atracaron A Margarita no la atracaron, no la atracaron ¡No! No la atracaron no la atracaron no la atracaron